No, bebé, ya yeah. oh, music. Anoche soñé que estaba sola, que el mundo giraba a mi moto. Yeah, yeah, yeah. Anoche salí a caminar, uh -huh. quería explorar el mundo artificial. OK. Te juro que todo se me dio, te juro que la culpa es mía. La noche se hizo pa' dos y apareció la compañía. No importa que me difame No voy a volver pa' atrás porque contigo no quiero estar no. Hoy me quiero desacatar uh. Me voy para la calle a celebrar Y a rapa pa pa pan pa pan, pan. pan. Es que tú estás loca A mí tú no me sofocas Busca a quien te suba la nota Que tú no lo notas que ya tengo otra Ella me sube y me va, sube y me va A mí me gusta que ella siempre está guapa Ella me sube y me va, sube y me va. Lo más bacano es que ella nunca le va solo, que el mundo giraba a mi modo. Llegué a la discoteca, yeah. con la mami quedan pilas de cintura. En el VIP, ruleta, ruleta, ruleta. Ah. Llegaron mis colegas sí. y llamamos pa'l de negra nalgotas, pa' no la destreza. Mm, no vamos pa'l hotel y estamos todos crazy. Con que galón en la mano, nos metemos en jacuzzi ah. a bañar. Ah. No me sube y me baja, sube y me baja. Me gusta que ella siempre está guapa me sube y me baja, sube y me baja Lo más bacano es que ella nunca le va es que tú estás loca A mí tú no me sofocas Busca a quien te suba la nota Que tú no lo notas, que ya tengo a otra Aló, aló, ¿quién me está llamando? Tú estás loco, muchacho ¿Estás loca, a ti te sofoca Una diva, potro, mamazota. A tu vida yo le di alegría Besitos, caricias, sonrías siempre está guapa. Ella me sube y me va, sube y me va. Lo más bacano es que a ella nunca le va. Ella me sube y me va, sube y me va. A mí me gusta que ella siempre está guapa. Ella me sube y me va, sube y me va. Pa, pa, pa, pa, pa, internacional. Y ya sabes quién soy yo, ¿no? La muñeca. Yeah.